Tenemos uno, que es el coproductor o el lanzador, ¿vale? Lanzador o coproductor. ¿Cuál es el rol del lanzador o del coproductor? El lanzador o coproductor, digamos que tiene la habilidad, que conoce cómo hacer lanzamientos y entonces es una persona, como puede ser Sergio, por ejemplo, que dice, oye, yo no tengo una, una idea de, de servicio ni de producto, eh, incluso a veces me da miedo vender y no quiero aparecer delante de la cámara. Tengo la habilidad de hacer lanzamientos. Entonces, ¿qué es lo que hace este coproductor o este lanzador? Busca a otras personas que tengan conocimiento para lanzarlas, para hacer los lanzamientos con ellas. Como fue el caso, por ejemplo, de Eva, que es alumna de la... No, de Eva, no, perdón. De, de David, que es alumno de la primera edición del incubador lanzamientos. No tenía una idea de producto, no tenía nada, pero sabía lanzar. E hizo un lanzamiento... Y facturó 3.500 euros. Entonces, digamos que este es el rol 1. El lanzador o coproductor. vale El que tiene la habilidad de hacer lanzamientos. Pero siempre está detrás de los bastidores. Es decir, no es la persona que da la cara. Pero por otro lado, está el rol 2. ¿Cuál es el rol 2? El experto. Persona que da la cara. El que crea el documento, el programa, el curso, el ebook. Persona que da la cara, el experto. Ya conocemos los dos conceptos, coproductor o lanzador y experto. Digamos que el coproductor está como detrás de los bastidores, detrás de cámara, y el experto es quien da la cara. Yo ahora estoy siendo un experto. Entonces, ¿cuál de los dos escoges? El 1, lanzador o coproductor, o el 2, experto.